Hola tal, muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Cecilia de Birling y en este vídeo te voy a hablar acerca de algo que he contado pocas veces y es que mi primer negocio fracasó y dirás, Cecilia, ¿y a mí esto qué me interesa? ¿Qué me va a aportar? ¿Para qué quiero saber esto? Bueno, te aseguro que mucho más de todo lo que te imaginas. Te voy a contar qué errores cometí, qué no volvería a hacer, qué me faltó. Bueno, te vas a llevar muchas ideas, sobre todo si estás comenzando con tu negocio o si estás empezando a dar tus, tus primeros pasos, estás pensando en emprender. Te vas a llevar ideas para no cometer estos mismos errores. Espero que los puedas evitar para que no tengas los mismos problemas que he tenido yo. La buena noticia es que todo aquello me dejó muchísimos aprendizajes y luego pude montar un negocio de éxito. Un negocio que me permite vivir al 100% de mi trabajo, que me permite tener la vida que quiero, que me permite tener el nivel económico, la facturación que quiero, que me permite cumplir con los objetivos que quiero y cada vez ir creciendo más y más. Así que espero que este vídeo te ayude mucho. Lo estoy creando con todo el cariño para contarte todos esos errores que cometí y que ahora me agarro la cabeza y digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no...? hice aquello por qué no di este paso bueno todo eso te lo voy a comentar en este vídeo pero antes de empezar te animo a que si aún no lo has hecho te suscribas aquí a mi canal de youtube que me encantará tenerte dentro de esta com eh, comunidad presiona también el botón de la campanita para eh, que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de los vídeos que publico cada semana en los que te hablo sobre comunicación marketing y ventas con herset ahora sí Dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero contarte por qué mi primer negocio fracasó. Birly comenzó como un fracaso. Sí, realmente Birly no empezó como el negocio que es hoy en día, no tenía absolutamente.. Nada que ver con el mundo de las ventas ni tampoco con el marketing, sino que era un negocio que se dedicaba a la corrección de textos, corrección de estilo, corrección ortotipográfica y sobre todo quería centrarme en un nicho muy concreto que era el de corrección de tesis, para eh, alumnos universitarios, personas que estuvieran a punto de presentar su tesis, que sabes que son súper extensas, que tienen un formato en concreto y que evidentemente entre estudiar, el trabajo, etcétera, etcétera, no tenían tiempo para dedicarse a corregir esas tesis, para presentarlas en el formato que tienen que presentarlas y que les exige la universidad y ahí estaba yo con mi solución. Yo preparo tu, tu tesis para que la presentes de forma correcta, para que todo ese trabajo de investigación que lleva un año o a veces más no lo tires por la borda simplemente porque la tesis no esté presentada en el formato que te pide la, la universidad, para que tú solo tengas que dedicarte a... Presentar ¿sí? esa, esa tesis frente al grupo de profesores eh, que estén ahí evaluándote y no tengas que agobiarte con si está bien el formato, si la bibliografía la ha pu puesto bien, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Esa era mi solución. Así empezó Birly, que por si no lo sabes, Birly eh, es un nombre que también viene del nombre del mundo, perdón editorial, porque el birly dentro de una, una página es la parte que queda debajo en blanco. Eso es lo que significa birly y por eso esta empresa se llama así. Bueno, comencé con, con ello y lo primero que hice, el primer paso que, que di fue crearme unos flyers. ¿sí? Estamos hablando de 2016, acababa de llegar a España, había hecho formaciones de corrección eh, y edición de textos y lanzaba mi, mi negocio, me lanzaba como autónoma para empezar a tener esa vida que quería, tener tiempo libre, organizarme, elegir mis clientes. Bueno, todo esto en mi mente funcionaba genial. Salí a buscar mis primeros clientes con esos flyers, empecé a recorrer universidades, empecé a recorrer copisterías y a pegar mis eh, flyers con mis datos de, de contacto para que me llamen, eh, potenciales clientes para trabajar conmigo. ¿Y qué pasó? Que empecé a recibir mis primeras llamadas de venta, empecé a recibir las primeras llamadas de personas interesadas en trabajar conmigo y aquí fue donde todo se fue literalmente al garete, así, sin más vueltas. No sabía qué decirles, no sabía cómo presentarles mi propuesta de, de valor, porque esto que te he dicho al principio ha sonado muy bonito, ¿no? Ha sonado a, ah, bueno, es una buena solución, pero es algo que he aprendido ahora. Ahora que eh, he invertido muchísimo dinero en formaciones de, de ventas y que echando la vista atrás digo, ok, esto era lo que yo ofrecía. En su momento lo que yo le decía a estos alumnos, a estos potenciales clientes era... Bueno, eh, ¿cuántas páginas tiene tu, tu tesis? 100 Ah, ok, bueno, yo te cobro tanto por palabra, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entramos en una negociación de céntimos, céntimos literalmente, en donde si te pago esto, si te pago aquello, si no sé qué, si no te lo puedo pagar ahora, si te pago una parte, si me entregas luego, si me corriges una página pero no me lo cobras, y si veo si me gusta, bueno... Todas estas cosas eran las que pasaban y evidentemente como yo no sabía vender, como yo no sabía darle valor a mi trabajo, lo que pasaba era que terminaba accediendo a veces a hacer eh, trabajos de, de prueba, correcciones de, de prueba, a hacer 25.000 llamadas a una persona para que finalmente me diga, me lo he pensado y no, no lo necesito y termine contratando a una persona que quizás le cobraba el doble de lo que yo estaba eh, pidiendo, no saber por dónde buscar más clientes más que él, ir colgando esos, esos flyers. Todos esos fueron los errores que hicieron que mi negocio fracase y sobre todo, uno de los factores más eh, determinantes también fue el dejar de disfrutar aquello que yo creía que tanto me, me gustaba. Y sí, corregir es algo que me gusta, que me divierte, pero no para vivir de ello. En el medio de todo esto descubrí evidentemente el mundo de las redes sociales, me apasionó y me di cuenta de que lo mío era crear estrategias de comunicación, de estrategias de, de marketing y posteriormente estrategias también de ventas para ayudar a negocios a crecer con sus marcas, posicionarse como autoridad y vender de forma totalmente natural y diferente. Pero llegar hasta ahí fue todo este camino, todo este suplicio, ¿sí? en donde tuve que ir venciendo esos miedos, esos obstáculos, ¿sí? paso a paso, yo soy una de esas personas que no se da nunca por vencida y obstáculo que tiene, obstáculo que sabe que va a, a atravesar, pero fue realmente complicado el, el sobre todo darme cuenta que Aprender a vender era fundamental si quería tener un negocio, porque tenía una idea muy fea de, de la venta, para mí vender era algo que no se tenía que hacer, que si tú creabas tu página web ya estaba, que si repartías flyers ya estaba y que lo único que había que hacer era atender el teléfono y decir hola, eh, sí, sí, sí, eso lo hago, cobro tanto, lo quieres o no lo quieres y que la otra persona me iba a decir sí o no y ya está, se terminaba el problema. Y lo, realmente tener un negocio no, no es eso. Crear contenido tampoco es que sea la solución solamente para atraer clientes. Luego tienes que saber qué hacer con ellos en una, en una llamada de, de venta. Eh, crear todo tu mensaje de comunicación y darle valor a tu servicio también implica saber de ventas para poder también transmitir eso. Si vas a enviar una propuesta, si es necesario. Eh, algo que yo ya hoy en día no hago, siempre digo, no envío nunca un PDF con un, con un presupuesto salvo en ocasiones muy, muy, muy, pero muy específicas el año pasado envié dos propuestas nada más de todas las personas con las que, con las que estuve trabajando y porque eran asociaciones que necesitaban por cuestiones burocráticas ese documento para poder validar y decirme Ok, estamos de acuerdo, te vamos a pagar esto, esto y esto, pero nada más. Es algo que ya no recomiendo, algo que no hago y un error que también cometí cuando comencé con, con mi negocio, cuando comencé con Birly. Así que eh, básicamente te diría en modo resumen de este vídeo que el motivo por el que Birly, el Birly del inicio fracasó fue el no saber vender el no saber escuchar a mis clientes, el no saber darle valor a lo que yo hacía y simplemente vender la característica. Vender el, te corrijo, tantas palabras a tanto precio porque cada palabra vale X cantidad de céntimos. Y no, yo hacía mucho más que eso, pasa que no sabía comunicarlo y evidentemente eh, mis clientes, que además no era que fueran sobrados de, de dinero, sino que iban midiendo ¿no? el, el, el dinero, evidentemente no veían el valor y no iban a invertir ese dinero en, en mí. Si yo hubiese sabido realmente darle ese valor a mi trabajo, transmitirles todo esto que te contaba al principio, enseñarles que yo los iba a ayudar a que se centren en la presentación, a que no pierdan tiempo en esto, a que tengan su trabajo perfecto, a que toda esta inversión de tiempo que habían hecho en esa tesis no eh, sea en, en vano, la cosa hubiera sido muy, pero muy diferente. Entonces, si quieres emprender, si tienes un negocio, tienes que saber comunicar el valor que aportas y tienes que saber vender en una llamada de ventas. Esa es la base para que tu negocio comience a funcionar. Luego puedes incorporar todo el resto, estrategias de marketing, embudos, eh, comerciales, todo lo que tú quieras, pero esta es la base para que un negocio funcione, ¿sí? eh, así que espero que, que te ayude, quería contarte mi experiencia, quería contarte por qué eh, Birly fracasó cuando, cuando comenzó, porque creo que sinceramente si estás dando este paso, si acabas de comenzar o te sientes un poco perdido o ves que tu negocio no está funcionando, este video te puede ayudar y te pueda dar claridad para saber por dónde empiezo, qué hago, en dónde eh, empiezo a, a buscar, qué es lo que me está faltando, por qué si soy buen profesional no estoy vendiendo. Bueno, en mi caso, y me arriesgaría a decir que en el 99% de los casos, esto es lo que, lo que falla, que creemos que con tener el conocimiento, habernos formado un montón en lo que nosotros eh, hacemos, en mi caso por ejemplo, tener toda la formación de periodismo, de comunicación audiovisual, la eh, formación de corrección, corrección de estilo, etc. Creía que con toda esa formación, más todo el trabajo que yo había hecho en, en prensa, en editoriales, era suficiente para poder tener mi emprendimiento y para que vaya todo perfecto y para crecer. Y no, eso es tan solo una, una parte, evidentemente es fundamental ser un buen profesional, tener la formación, estar capacitado, tener los conocimientos y dar un servicio de calidad, pero también es fundamental saber demostrar que lo eres, porque si no, no llegas a trabajar con esos clientes, con esas personas con las que realmente quieres trabajar. Así que te animo a empezar por ahí, si estás dando estos primeros pasos en el mundo del emprendimiento, si ya lo has hecho y vas un poco perdido sin saber a dónde está el problema y por qué tu negocio no está funcionando. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que le dejes un like. Por supuesto, también me encanta retenerte dentro de mi comunidad aquí en YouTube. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.